Muy buenos días, eh, soy Marcelo Ronchi de la Secretaría Técnica de APEN España. Eh, bienvenidas y bienvenidos a la jornada online, el acceso al ingreso mínimo vital en las comunidades autónomas que celebramos hoy, día 13 de julio de 2022. Eh, para que podamos empezar con, eh, con la jornada, pues dejo la palabra a Gabriela Beni, vicepresidenta de APEN España, para que pueda empezar la sesión de inauguración. Muchas gracias, Gabriela, cuando quieras. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a todos los participantes en esta jornada. Eh, bueno, mi nombre es Gabriela Beni, soy la vicepresidenta de APN Madrid y mi acompañante en esta sesión introductoria es Carlos Susías, presidente de APN España y APN Europa y es un placer y un lujo compartir contigo un, este espacio de reflexión. Eh, en primer lugar, me gustaría excusar la presencia de la directora general de integración, doña Lola Navarro, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, que por motivos de agenda no podrá conectarse a esta presentación, pero lo va a intentar a lo largo de, de toda la jornada. Como tenemos un tiempo limitado, bueno, pues voy a intentar ser todo lo breve. Eh, que pueda, pero eh, ya miréis avisando si me, si me extiendo y espero no ser. Bien, como introducción a esta jornada voy a exponer brevemente cuál es nuestra reflexión sobre la situación de la renta mínima y del ingreso mínimo vital en estos momentos, incidiendo especialmente en aquellas dificultades y avances que hemos percibido en su aplicación en nuestra comunidad. Me gustaría eh, iniciar mi intervención con una mirada muy breve sobre la evolución de estas prestaciones que nos va a ayudar a, en, a encuadrar su análisis. En los tres primeros meses eh, de junio a septiembre de 2020, coincidiendo con la aplicación del de ingreso mínimo vital, se habían perdido 4.500 perceptores de la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid, según el informe mensual publicado por la Consejería en aquellos momentos, de políticas sociales, igualdad, familias y natalidad de la Comunidad de Madrid. Este importante descenso en plena crisis sanitaria se debió a la llegada del ingreso mínimo vital, impulsada, como todos sabemos, por el Gobierno de España, una prestación que era preferente e incompatible con la renta mínima de inserción. El ingreso mínimo vital se aprobó el 29 de mayo de 2020, entrando en vigor el 1 de junio del mismo año. Desde la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, una de las principales tareas de la red de y Madrid ha sido estar atentos a cómo se producía la transición entre ambas ayudas para que fuera lo más ordenada y compatible posible para que ninguna familia y persona pudiera quedar un tiempo sin una prestación, sobre todo ante los retrasos burocráticos, y por otro lado, estar atentos a que la inversión de la Comunidad de Madrid en la renta mínima no desapareciera, sino que se complementaran las posibles carencias que el ingreso mínimo vital no pudiera complementar. Esta transición que ya preveíamos compleja ha resultado ser un camino difícil para muchas familias de nuestra comunidad y con un final que todavía no, no somos capaces de vislumbrar con claridad. Voy a dar algunos datos, yo sé que el tema de datos es complejo, pues, eh, pero son necesarios para poder hacer un, un buen análisis. Según el informe mensual de renta mínima de inserción de mayo de 2020, el mes anterior a la aprobación del ingreso mínimo vital, las familias perceptoras de renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid fueron 22.240 y el total de la inversión económica en ese mes de mayo fue de 10 ,500, casi 10.500.000 euros. Comparando este informe de la Comunidad de Madrid con el mismo informe editado dos años más tarde, en mayo de 2022, observamos que las familias perceptoras de renta mínima han sido 4.096. Acordaros lo que he dicho, en el año 2020 22.240. Y el total de la inversión económica en este mes de mayo ha sido de 1.698.000 euros. Es decir, que las familias perceptoras de renta mínima en la Comunidad de Madrid desde la aprobación del ingreso mínimo vital se han reducido un 82%. Indiscutiblemente, el impacto es muy considerable. Y las solicitudes han pasado de 1.021 en el año 2020 a 233. Y lo más importante, la inversión de la Comunidad de Madrid ha descendido de los 10 millones y medio al 1.700.000, un 84% de reducción. Aunque se está produciendo un proceso de sustitución de la renta mínima por el, el ingreso mínimo vital, el gran descenso en los fondos destinados a la renta mínima en la Comunidad de Madrid. Eh, no nos parece justificado. Bien, hablemos ahora del ingreso mínimo vital. Según los cálculos del gobierno en sus primeras declaraciones, el ingreso mínimo vital llegaría finalmente a 850.000 hogares, unas 2,3 millones de personas, triplicando así la protección a la población con escasos recursos en España. Es indiscutible que la llegada del ingreso mínimo vital ha sido una gran noticia recibida con entusiasmo por las entidades sociales y por las redes. Y tal como se informaba en el análisis del FOESA sobre las rentas mínimas eh, del año 2020, el sistema de rentas mínimas garantizadas en España, que teníamos en las comunidades autónomas y que tenemos todavía, era un sistema con baja capacidad protectora y escasa cobertura, con inversión muy desigual dependiendo de la comunidad autónoma, y que además estaba en declive en los últimos años. Este informe ya señalaba que la cobertura de las rentas mínimas era uno de los principales puntos débiles del sistema de protección social español y que las rentas mínimas de inserción implementadas por las comunidades autónomas dejaban a más del 93% de las personas en situación de pobreza en España sin recibir este tipo de ayuda. Podemos decir que el ingreso mínimo vital es una prestación que necesitábamos y que ha llegado para quedarse. Otra cosa, como comentaba al, al comienzo de mi intervención, es cómo se está aplicando y sus compatibilidades con la renta mínima de la comunidad de Madrid. Su evolución en datos es mucho más compleja de averiguar porque no se editan apenas datos oficiales. Desde este foro aprovecho para pedir que se mejore el acceso a esta información. Según datos recogidos del último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, solo el 13,35% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado hasta ahora del ingreso mínimo vital. En total, 1.176.187 personas, de las cuales medio millón son menores de edad. Además, 213.219 hogares reciben el complemento de ayuda a la infancia. El ingreso mínimo vital llega al día de hoy a 461.788 hogares, cuando se han tramitado casi 1,9 millones de solicitudes, pero solo alcanza la mitad de los beneficiarios previstos, el 51%. Es decir... Que solo una de cuatro solicitudes son aprobadas y en la actualidad solo alcanza la mitad de los beneficiarios previstos que el gobierno cifró en 2,3 millones. En definitiva, el gobierno llega, según la Asociación de Directores y Gerentes, a la mitad del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el ingreso mínimo vital a las 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema. Además de que la cifra de personas beneficiadas está aún lejos del objetivo original, que luego analizaremos en las principales dificultades que hemos encontrado en su gestión y solicitud, de acuerdo a lo, los datos que tenemos de las entidades, nos preocupa mucho que la cobertura del ingreso mínimo vital continúa siendo desigual en, en el territorio nacional. Aún siendo un excelente dato que el ingreso mínimo vital supera en su cobertura al sistema, al sistema de rentas mínimas, ya que ha llegado 1.776.000 personas y en 2020 en el sistema de rentas mínimas había 795.861 perceptores, algunas comunidades autónomas siguen rezagadas en la concesión de esta prestación o siguen sin alcanzar la cobertura que tenían con el sistema de rentas mínimas en 2020. Las diferencias de porcentajes de perceptores entre las autonomías mejor posicionadas como Navarra y Ceuta con el 28% y las que están bastante por debajo de la media como Castilla-La Mancha, Galicia y Canarias muestran que las diferencias interterritoriales son un importante problema a abordar. La comunidad de Madrid con un 13,5% está muy alejada de los puestos de cabeza del 28% de Navarra y Ceuta y apenas unas décimas por encima perdón, por debajo de la media nacional. Lo que nos parece que reclama un esfuerzo importante por parte de todas las administraciones de cara a lograr mejorar estas cifras y conseguir los objetivos iniciales. Ahora me gustaría abordar algunas cuestiones relacionadas con el ingreso mínimo vital en la Comunidad de Madrid que nos preocupan desde la red EAPN Madrid. Las trabas burocráticas están generando un gran volumen de trabajo administrativo con pocos resultados para la población en riesgo de pobreza, que sigue viendo como tres de cada cuatro solicitudes son denegadas. El alto número de solicitudes no se ha traducido en un alto número de resoluciones aprobadas, ya que solo se conceden menos de un tercio de las solicitudes tramitadas. Existe un número elevado de hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza y que son excluidos como beneficiarios por los requisitos, por los diferentes requisitos de las normas que rigen en la solicitud del ingreso en el mínimo vital y de la renta mínima. Aunque los requisitos en el caso del ingreso mínimo vital se han ido puliendo en las distintas actualizaciones de la ley, creemos que existen todavía algunos que no contemplan situaciones y perfiles y, y, de, y requisitos cuya rigidez deja fuera a potenciales beneficiarios y que se deberían flexibilizar aún mucho más. Existe un elevado número de potenciales beneficiarios que no solicitan la prestación a pesar de cumplir con los requisitos, los denominados take-up. Actualmente no tenemos datos sobre los take-up de la renta mínima y el ingreso mínimo vital en la Comunidad de Madrid, pero tal como se refleja, se refleja en el informe publicado por la Fundación La Caixa, las altas tasas de pobreza monetaria, un 22%, y la baja cobertura poblacional conduce a pensar que hay un volumen importante de personas potencialmente beneficiarias que no solicitan esta prestación. En este sentido... Sabemos que actualmente el gobierno central ha impulsado un estudio en el que participa EA España, ea Madrid y otras redes territoriales que nos ayudará a identificar a este colectivo y buscar canales para incentivar a solicitar esta prestación. Los recortes en los gastos en renta mínima por parte de la comunidad de Madrid no se están reflejando como deberían en otro tipo de ayudas o recursos para la población en situación de vulnerabilidad. Creemos que nuestra comunidad debería aprovechar los recursos que el ingreso mínimo vital ha liberado en sus programas para diversos fines, tales como complementar su cuantía para cubrir a colectivos o situaciones adicionales, introducir complementos para gastos específicos como la vivienda, que es un problema gravísimo en todo el territorio y en la Comunidad de Madrid, o diseñar programas de inclusión y activación que sean efectivos, personalizados y no coercitivos. Bien, creemos que el impacto del ingreso mínimo vital sobre la inserción laboral no está cumpliendo con sus objetivos iniciales. Tal como se refleja en el informe del sistema de garantía de ingresos en España, tendencias, resultados y necesidades de reforma publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ya teníamos datos de que solo alrededor de un 20% de las personas beneficiarias de los programas de rentas mínimas conseguían una inserción laboral exitosa. Con el ingreso mínimo vital y las dificultades para lograr adoptar programas de acompañamiento, creemos que los seguimientos y los acompañamientos en itinerarios de empleos con estos colectivos son aún más eficientes. En este sentido, pensamos que uno de los mayores retos del ingreso mínimo vital a corto y medio plazo es garantizar que la ayuda se vincule cada vez más a acompañamientos para la inserción social que incluyan itinerarios de empleos según el caso. Y por último, creemos que existen retos de futuro que urge afrontar para cubrir las necesidades de algunas de las capas más vulnerables de la población a las que todavía no llega el ingreso mínimo vital. Aunque hemos visto avances importantes en las sucesivas revisiones de la ley, como por ejemplo la, la ampliación de cobertura a jóvenes ex-tutelados por entidades públicas, todavía existen colectivos que quedan fuera, o son las personas, personas en situación administrativa irregular, o las personas en situación de pobreza cuya situación residencial no cumple los criterios establecidos por el ingreso mínimo vital, o los jóvenes menores de 23 años, que aunque se han relajado los requisitos, la dureza de los criterios, criterios sigue siendo excesiva, teniendo en cuenta la caída en picado de la cobertura social para este colectivo durante el año 2021. Las familias que viven en habitaciones compartiendo la vivienda con más de dos unidades de convivencia. La vinculación al empleo, la obligación de costar como demandante de empleo, supondrá que personas que por sus circunstancias, como enfermedades, no pueden tener una inclusión en el mercado laboral, no podrán acceder a esta prestación. En definitiva, desde EAPN Madrid, Creemos que estos dos años de experiencia desde la aprobación del ingreso mínimo vital han sido positivos, pero resultan insuficientes, tanto por las carencias en su puesta en funcionamiento como en la oportunidad para complementar y reforzar entre sí ambas prestaciones y que debemos reforzar. Sin duda, el ingreso mínimo vital ha supuesto un avance en los derechos de las personas en situación de pobreza y exclusión social. Y ha incluido aportaciones que han mejorado a las débiles prestaciones autonómicas existentes. En cuanto a cuantías percibidas, plazos de activación, situación laboral, interpretaciones del principio de subsidiariedad, pero indiscutiblemente hay muchos aspectos, tal como hemos relatado, que mejorar. Es urgente que ambas prestaciones se complementen y refuercen y que las administraciones autonómicas y centrales aúnen esfuerzos para conseguir que el acceso a estas prestaciones sea una realidad que compense realmente las desigualdades existentes. Por último, destacar que independientemente de la creación del de la figura del mediador, mediadora del ingreso mínimo vital, para algunas entidades colaboradoras del tercer sector que pueden acreditar la idoneidad de los beneficiarios y beneficiarias, creemos que el potencial de dichas entidades en la gestión y acompañamiento de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital está desaprovechado. Pensamos que un rol más proactivo conseguiría, por ejemplo, llegar a un mayor número de beneficiarios, minimizar los trámites a realizar por el ciudadano o ciudadana, garantizar con mayor facilidad la veracidad de la información a aportar y vincular la adjudicación de la prestación a programas de acompañamiento y itinerarios de empleo no coercitivos. Nuestro mayor conocimiento de la realidad social de cada uno de sus territorios y nuestra posición de cercanía a los participantes son claves en el éxito de la implementación de esta prestación. Bien, eh, creo que hasta aquí ha llegado mi intervención. Eh, agradezco vuestra atención y cedo la palabra a mi compañero Carlos Ucías, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, experto en evaluación y programación y supervisión de políticas de inclusión social. Una persona que lleva más de 20 años trabajando por la integración de las personas en situación de exclusión, que es actualmente presidente de la Red Euro Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español y vice vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la Plataforma del Tercer Sector de España. Gracias, Carlos. Gracias a todas y a todos. Buenos días. Eh, gracias, Gabriela, eh, por intervenir la, por la presentación y demás. En primer lugar, saludar a todas y todos los que estáis esta mañana eh, dedicando unas horas a ver cómo hacemos que vaya mejor esta, digamos, esta, este gran hito que ha sido la, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital en España. Si hace tres años eh, nos hubiesen dicho que íbamos a estar discutiendo en cómo podemos mejorar los mecanismos, eh, no nos lo hubiésemos creído. ¿no? Verdaderamente eh, pensábamos, incluso cuando empezábamos a ver la, la primera, el primer diseño de lo que era el ingreso mínimo vital eh, y demás, pensábamos que era algo a largo plazo. Y, y eso que teníamos a la Unión Europea diciéndonos sistemáticamente que teníamos que mejorar el sistema de rentas mínimas estatal que te, el sistema de rentas mínimas que teníamos en España eh, porque algo había en España no algo, había, algo de sistema había en España ¿no? concretamente teníamos pues, prácticamente 19 más uno eh, que sistemas de rentas de rentas mínimas ¿no? esto también nos hace enlazar con el proceso que hemos tenido que, que estamos teniendo ¿no? porque no, no hemos terminado todavía porque por un lado empezaron con las comunidades autónomas cada una con un sistema totalmente distinto de la de al lado, se parecían poco unas a otras, y eh, además se parecían poco no solamente en la fórmula de acceso, sino en la intensidad y en la cobertura que daban este sistema de rentas mínimas. Había algunas que a lo mejor tenían eh, daban una intensidad era de 500 euros, ¿no? pero la cobertura era del de 2% de la población a la que se dedicar. por lo tanto era como si no, si, prácticamente como si no existiese. ¿no? En esa Luego hemos montado el sistema, el, el sistema de ingreso mínimo vital a nivel estatal y ahora estamos trabajando también para que exista algún tipo de soporte de ámbito europeo. Voy a centrarme ahí un momento y después volvemos al ingreso mínimo. Se están haciendo cosas muy importantes en la Unión Europea. Es verdad que eh, se ha alejado la posibilidad de una directiva de rentas mínimas europea, que es lo que venimos reclamando desde hace muchos años desde APN. Eh, como sabéis, APN estamos en todos los países de la Unión Europea, países candidatos, eh, países miembros de la EFTA, etc. ¿no? Y venimos reclamando el sistema europeo de rentas, eh, de rentas mínimas. ¿no? Es verdad que va a salir una recomendación, una recomendación que estamos pidiendo que sea muy fuerte. De hecho, hace unos días tuvimos una, una conferencia donde se implicó implicado el, el gobierno alemán, el gobierno belga y el gobierno español, concretamente de España, estuvo por un lado la ministra Larra y también la secretaria general Milagros Paniagua. Eh, que además es presidenta, no está dirigiendo ¿no? Este, esta red de países amigos de la renta mínima ¿no? en este en ese aspecto. Es decir, que además España está siendo uno de los que está empujando en favor de que esta recomendación sea una recomendación más fuerte ¿no? y que tenga algunos elementos que nos permita ir avanzando, porque esto es especialmente importante. La renta mínima, el ingreso mínimo vital eh, no saca de la pobreza absolutamente a nadie, no pero es que no lo pretende. O sea, lo que pretende es actuar sobre la pobreza severa. ¿no? Verdaderamente, eh, digamos que sería el colchón o la, o la palanca sobre, que, sobre la que, cayendo otras medidas de protección, sí ayuden a la persona, a la familia abandonar las situaciones de pobreza y exclusión social. Es decir, el ingreso mínimo vital, si no van acompañadas de políticas de vivienda eh, inclusivas, de eh, políticas educativas eh, inclusivas, con un buen sistema de protección a la salud, eh, que, que sea universal, gratuito, etcétera, es muy difícil con, con medidas que tienen que ver con comedores escolares, que tienen que ver con ayudas a libros, que tienen que ver con, con transporte escolar, etcétera. ¿no? Es decir, con otro tipo de medidas, pues es muy difícil. Y además, viviendo la situación que estamos viviendo en estos momentos con unos niveles de, de inflación muy altos, consecuencia en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida, consecuencia primero de los, de los coletazos de la crisis de abastecimiento de, de consecuencia de la COVID ¿no? y pero por lo también por supuesto, por el tema de la guerra que Rusia ha desatado contra, contra Ucrania. ¿no? Pues es verdad que tenemos un nivel de inflación que nos afectan absolutamente a todos, pero si vemos que eso afecta sobre todo a elementos de energía eh, en el, eh, de, de suministro energético en el hogar y también al tema de alimentación vemos que afecta mucho más a las personas que en mayor situación de vulnerabilidad y a las familias en mayor situación de vulnerabilidad porque prácticamente el 90% de su renta, si no más, va precisamente a ese consumo, ¿no? al consumo energético y a ese consumo de, de alimentación. Por lo tanto, afecta mucho más. Vemos con, eh, vimos con satisfacción cuando se aumentaba un 15% el ingreso mínimo vital eh, para quienes ya lo estaban percibiendo. ¿no? Luego entraremos en lo que decía Gabriel, a los que todavía no lo perciben. ¿no? Eh, es algo especialmente, eso es algo positivo. Nosotros ya dijimos desde la primera medida que había que llegar al 31 de diciembre. Bueno, ya estamos hasta el 31 de diciembre y veremos a ver si no hay que sostenerlas más en el tiempo, porque estamos hablando de las familias, de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. ¿no? Y es verdad que tenemos que, que hay que hacer esto. Por eso es especialmente importante, por un lado, no solamente que se mejore el sistema de rentas mínimas, sino que además tengamos siempre presente todo lo que va en torno al sistema de rentas mínimas para que éstas sean mucho más efectivas. ¿no? Y cosas importantes, como puede ser la compatibilidad del empleo con el sistema de rentas mínimas, es especialmente importante que eso se regule cuanto antes. Necesitamos, por supuesto, porque la las propuestas en la ley de empleo, pero también el desarrollo del reglamento del ingreso mínimo vital que permita esa esa compaginar esos elementos porque eso puede ser un elemento incentivador, no precisamente de la activación de la familia, de la activación de, de las personas ¿no? que están dentro del ingreso mínimo, mínimo mínimo vital. Porque el objetivo no es que se queden en el ingreso mínimo vital, sino que pasa, una vez pasado por el ingreso mínimo vital con nuestras medidas de acompañamiento pueda salir de un momento dado de ese, de ese sistema de ingreso mínimo vital para tener una, una situación mucho más normalizada. Por eso también vemos con con satisfacción el hecho de que se haya decidido hacer un esfuerzo inmenso de experimentación en el sentido de ver cómo pueden ser, cómo podemos mejorar los procesos de integración social, los procesos de, de, de inclusión sociolaboral de las familias que están vinculadas a, a estas situaciones de vulnerabilidad y que son perceptoras de ingreso mínimo y tal. Eso es especialmente importante porque tenemos que ver no solamente es hacer políticas de inclusión sociolaboral, sino tratar de hacerlas más adecuadas atendiendo al tipo de, de personas, a los tipos de situaciones a las que nos estamos dirigiendo. Por lo tanto, eso también es especialmente importante y eso también se contempla eh, como complementario en un momento dado. Pero, ojo, sin olvidar que son dos derechos distintos, el derecho a rentas mínimas y el derecho a las políticas a una política de, de inclusión, integración de eh, sociolaboral. ¿no? Por lo tanto, sí, eso lo vemos con por satisfacción. Y luego otra cosa que también apuntaba Gabriela que me parece especialmente importante es tiene que ver con aquellas personas que eh teniendo derecho no llegan ni a pedirlo, ¿no? el hecho de que se vaya a hacer un esfuerzo con varias entidades, entre ellas por supuesto eh, entre ellas está EAPN, ¿no? y demás, un esfuerzo para ver qué ocurre con estas personas y cómo podemos hacer que lleguen al sistema para que les pueda ser útil el sistema y también para mejorar el sistema, porque nos podemos encontrar y lo normal es que nos encontremos una vez que se hace una, un estudio, una investigación y además con la seriedad que se quiere plantear, pues lo normal es que nos encontremos porque qué dificultad cuáles son los problemas que hacen que las personas no lleguen, no lleguen a esto no voy a entrar mucho en las casuísticas específicas porque tanto elena como maite a continuación yo creo que van a hacer una exposición estupenda con el, son dos personas que conocen muy bien lo que está lo que está ocurriendo con el ingreso mínimo vital pero sí quiero hacer algunas eh, algunos elementos de, de, de, de de, de, de contexto y de las eh, de, de cosas que están ocurriendo del, con el ingreso mínimo vital en las comunidades autónomas, etc. ¿no? Por un lado, como he dicho antes, lo hemos construido de abajo arriba. ¿no? Eso no significa que ahora tengamos que hacer luego también el proceso de revisión hacia abajo. Y eso siempre es más complicado, no es, no es fácil. Yo entiendo que es de complicado para las comunidades autónomas eh, que tenían un sistema armado. ¿no? Una funcionaba mejor, en otras era prácticamente irrelevante, ¿no? pero la, ver, la verdad es que sí, existía un sistema. La introducción del nuevo sistema fue complicado. Es verdad que ha sido en un tiempo récord el que lo, lo que se ha hecho, ¿no? pero tenemos que mejorarlo de una manera sustantiva. Se han ido mejorando con las reformas, como apuntaba Gabriela, pero yo, eh, Gabriel, pero sí es verdad que tenemos que avanzar mucho más en esa, en, en esa dirección. El problema de la gran sustitución, que también lo ha comentado Gabriela, no todas las comunidades autónomas están sustituyendo los fondos propios por lo que ha llegado del riesgo mínimo vital, pero sí hay unas cuantas que lo están haciendo literalmente y sin ningún tipo de complejo ni vergüenza. Por lo tanto, eso sí también hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta y tenemos que reclamar ¿no? que los recursos, estos recursos que pone a disposición el Estado, no, no sirvan para, eh, para aminorar, digamos, lo que es el esfuerzo que estaba haciendo cada comunidad autónoma, sino que, para, sino que sea que con ese, ese dinero mmm, que ya no se dedica a rentas mínimas, se pueda dedicar a complementar esta renta mínima, a llegar donde no llega esta renta mínima estatal, o bien a mejorar todos los elementos que hacen que la renta mínima sea mucho más efectiva. Es decir, en definitiva, pensar más en las personas, ¿no? seguir pensando en las personas a la hora de aplicar el nuevo el, el ingreso, mínimo, eh, el incluso, ingreso mínimo vital. Hay que tomarlo como una oportunidad de innovación, de innovación social, en el sentido de que con todas las acciones que se están planteando con un montón de entidades sociales, que algunas de ellas están aquí esta, esta mañana, y con, eh, con entidades sociales en todo el territorio nacional, todo esto que se está haciendo al mismo tiempo va en la dirección de querer mejorar el sistema. Y es verdad que también que el, el gobierno tiene que mejorar la administración, pero ya no estoy hablando de que mejorar las normas, sino la administración directamente. Paqui nos decía hace un momento en el chat ¿no? Nos, nos dejaba de que no hay manera de conseguir cita para corregir un error que se ha producido o un fallo a la hora de comunicar la incorporación de una persona a la unidad de convivencia. ¿no? Además, pero claro, si no puedes ni siquiera plantearlo es muy complicado y además estamos hablando de personas que necesitan ese, ese tipo, ese tipo de, de, de apoyo. Por lo tanto, eh, es verdad que se está tratando de solucionar en eh, base también con el tema de los mediadores sociales, con el tema de los propios servicios sociales que llegan a a, a todos sitios, pero es cierto que a este, a este engranaje le falta aceite, a este engranaje le falta encajar eh, definitivamente las piezas aunque van, van estando cada vez más, más encajadas. ¿Y qué tenemos que hacer aquí en todo esto las, eh, las entidades sociales? Por un lado, dar, eh, trasladar la máxima información posible a todas nuestras propias entidades, en esto tiene que ver con las, con las redes, pero también dar la información de lo que está ocurriendo con las personas. ¿no? porque es verdad que a alguien le puede ocurrir que no llega y a quién recurre y a dónde va, ¿no? y, y puede no saberlo. Pues si sí, las entidades sociales tenemos el conocimiento, tenemos la obligación, eh, la obligación moral, pero yo creo que también está en nuestra propia misión de trasladar esas dificultades, trasladarlas al gobierno y hacer incidencia para que esas, es, esas, esos obstáculos sean, eh, sean removidos. ¿no? Y, eh, ¿Y cómo podemos hacer esto? Primero. Es necesario poner en marcha cuanto antes el consejo previsto en el ingreso mínimo vital donde se puedan trasladar, discutir estas dificultades, estas, estas problemáticas que se, están, eh, que se están dando. Es necesario, por otro lado, hacer un seguimiento en cada comunidad autónoma de cómo está, de cómo está funcionando. Hay algunas comunidades autónomas con las que la relación es fluida y, se, y es bastante transparente, se ven los problemas, pero hay otras comunidades autónomas que es muy complicado poder hacer, eh, poder hacer todo, todo esto, ¿no? Y hay que ver un poco al final. En esto, cuál es el papel que van a tener los servicios sociales, ¿No? verdaderamente, si los vamos a implicar más o menos, porque en un principio esto surgía de una manera en la que se suponía que los servicios sociales no deberían de tener una implicación mmm, directa, fuerte, potente, sino que iba a ser un, porque eso, como era un sistema de rentas, está claramente vinculado a la seguridad social. Si está vinculado a la seguridad social, eso, eso es evidente, pero necesitamos que el institucional de la seguridad social, pues, por ejemplo, de citas presenciales empiece a abrir las oficinas a las oficinas y la gente y los ciudadanos puedan llegar y plantearlo, porque no todo se puede hacer online y no todo lo podemos hacer online las entidades sociales en nombre de las personas. Por lo tanto, es verdad que tenemos que ir en, en, en esa dirección. Hay que decir que se están tomando medidas especialmente importantes en estos momentos que benefician también a las personas eh, no podemos eh, ocultar que por ejemplo la medida que se apuntó ayer del transporte gratuito eh, en cercanías y media distancia además y a las personas más vulnerables les, les puede afectar más porque les, les afecta más en, en, en positivo es verdad que es una medida muy urbana muy, hay que ver qué ocurre en el ámbito rural, que es distinto, no hay las situaciones más, eh, más complicada. Es verdad que nos parecen bien que se den esos recursos y de apoyos a las familias eh, de manera extraordinaria, atendiendo al, a lo que, es el, eh, lo que es como consecuencia de la inflación que estamos, eh, que estamos eh, sufriendo. Y todo esto refuerza, en definitiva, la, inter, la, la acción del, del ingreso mínimo vital tal. Pero... Y ese es el problema que tenemos. Necesitamos más, meter más velocidad. Necesitamos meter más intensidad. La situación de las familias se vive en el día a día. La planificación de las políticas se puede hacer en meses, en semanas, en años, como se quiera. Pero las familias lo viven día a día. Y por eso es nuestra urgencia. Muchas veces se nos dice, se ha hecho mucho y muy rápido. Eso es verdad, se ha hecho mucho y muy rápido. Pero hay que hacerlo más y más rápido. Hay que hacer más y más rápido. Porque la gente sufre las carencias muy rápido, de manera inmediata. Cuando hay problema, el problema es ya, no es dentro de dos meses, es ya el problema. La familia lo están viviendo en estos momentos. Por lo tanto, es importante que se actúe de esa manera, que se actúe de una manera rápida y que se actúe en coordinación con las comunidades, con las comunidades autónomas, asumiendo todas sus responsabilidades. Eso es muy necesario, eso es urgente y yo creo que podemos estar en el, en el buen camino. Animo a que sigamos haciendo incidencia desde las entidades sociales. Por favor, hacernos llegar a las, enti las entidades sociales, eh, eh, las que sean federaciones, confederaciones, etcétera. Hacernos llegar para que nos llegue al más alto nivel posible las dificultades, las problemáticas que están ocurriendo para que podamos afrontarlas. Y si tenéis propuestas de cómo solucionarlo. Mucho mejor. Porque si hay algo que necesitamos en estos momentos, es verdad que tenemos un conocimiento que puede ser mejorado de la situación que están viviendo las personas, pero es mucho más urgente tener propuestas concretas para poder plantearlas y discutirlas. Y estaremos, estaremos en ello, que es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, que tengamos una buena jornada de, de trabajo y espero que de aquí salgamos, precisamente, para, con propuestas para poder ir empujando al Gobierno, al Gobierno central, a las comunidades autónomas y también a la Unión Europea. Muchas gracias.